hola hola hola hola queridos amigos amigas amigues muy buenos días buenas tardes buenas noches depende a hora estés escuchando este video. bueno luna en casa 11 en los signos de fuego Sí, ya estamos casi terminando este ciclo en los signos de fuego y empezamos después en los signos de tierra pero hoy vamos a ver luna en casa 11 en los signos de fuego aries leo y sagitario vamos directamente a eso eh, te recuerdo que toda esta información también la puedes encontrar en nuestra web patagoniaastral.com Si no la puedes encontrar todavía la vas a poder ir encontrando poco a poco en la página a través de blogs, A través de un montón de cosas que vamos a ir haciendo crecer ese portal de astrología Todo para que puedas aprender en forma gratuita y libre y a tu ritmo astrología bueno, vamos con la luna en casa 11. Idealistas, impacientes, inseguros. Ahora, si la casa 11 está en Aries, son sociables, impetuosos y activos. Y si esa luna está en Aries, son entusiastas, inocentes, independientes, infantiles, irritables, insensibles. Por lo que podríamos estar hablando de una persona bastante independiente. Vos Fíjate, esa luna en Aries lo hace independientes, aunque muy sociables, casa 11 en Aries. Suele tener temperamento impaciente, luna en casa 11. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa si la luna está en casa 11, idealista, impaciente, inseguro, como te dije antes. Pero esa casa 11, en vez de estar en Aries, está en Leo creativo, orgulloso, líder y esa luna en Leo y esa luna en vez de estar en Aries como estaba en el caso anterior está en Leo firme, confiado, justo, magnánimo artístico, fatuo podríamos estar hablando de una persona que suele ser líder en los grupos que conforma por su trato justo y porque sabe hacer llegar sus ideas bien Ahora, si la, casa, si la luna en casa 11, idealista, impaciente, inseguro, está la casa 11 en Sagitario, optimista, cordial, aventurero, y la luna está en Sagitario, idealista, expansivo, sensitivo, inestable, inoportuno, irresponsable, podríamos estar hablando de una persona impaciente y optimista, que se aventura en la vida, tras sus ideales. Estas frases clave fueron escritas por la astróloga certificada por el CAF, Mildred Peraza, a quien le agradezco muchísimo porque si tenía que hacerlas yo no hacía tiempo a todo lo que tengo para hacer. Gracias, gracias, gracias, Mildred. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, por supuesto, como siempre, eh, con luna en casa 12 en los signos de fuego para terminar este ciclo de lo que yo le llamo las lunas de fuego y empezamos el ciclo de las lunas de tierra o en signos de tierra chao hasta mañana